allá por el año 2009 de Zlatan Ibrahimovic que ha vuelto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 Fiesta Blaugrana que tendrá de invitados a diferentes personalidades relacionadas con la historia curé, así como lo hicieron Lionel Messi y Luis Suárez en su momento.